por ejemplo, eh, esto cómo está, y que él pueda realmente desde ahí, sí, claro. como dice Frank, comenzar a desembolsar. ¿Estamos preparados nosotros para eso? Es una pregunta... Sí, es una pregunta, Capicúa, sí. y sobre todo es bueno preguntársela, nos hubiese gustado que tuviera aquí nuestro padre Isat, que es uno de los eh, que, que ha sí, llevado sí, la voz andante presidente en el Consejo de, de, de, de económico y, social, económica económica y social, social de la Provincia sí. Duarte, sí. porque... Eh, el, para el presidente no vamos a hablarle de la Cañada Grande, nada más, ni nada, vamos a hablarle de, de, de San Francisco de Macorís, sino él viene para la provincia Duarte, ¿verdad? Donde de, tenemos eh, múltiples cosas que decirle, muchas, múltiples, no decirle, múltiples cosas que él puede resolver desde ese punto que, de desde de ahí, donde está ese consejo, donde ese consejo... Eh, si no tiene o, lo, o será ofrecido por los, nosotros los que, los que representamos a San Francisco de Macorís, de nuestras necesidades como provincia, eh, ya veo que en la, en la primera visita, él sabe más de la mitad de, lo que, eh, se, de las necesidades de San Francisco y lo tiene en carpeta. Nuestros representantes de la Cámara también tienen, eso, sobre todo con la voz andante de, de, de, del, del senador eh, Franklin eh, que él prácticamente ha mantenido una comunicación en cuanto a esto de, de, lo, de lo que es lo que, los todo lo, lo, lo que se va a hacer en San Francisco de Macorís, desde la, los trabajos que se van a hacer a Fortaleza, desde las construcciones de, de San viviendas, y, y el hospital. Yo creo, que en definitiva, eh, al, al final, eh, como debe ser, la visita del presidente va a ser eh, muy, pero muy buena y positiva, porque eh, frente a otras visitas. Eh, no solamente de Abinader sino de sí. otros presidentes eh, Han que, poco, que ¿sí? San Francisco? no lo que yo estoy aquí no ha habido ni, claro, pero no ha habido ninguna ninguna eh, base verdad una vez Leonel eh, hizo un consejo de gobierno pero aquí. ya se, se Más quedó hasta nunca. ahí pero tampoco había ninguna programación. No, tú mencionabas, por ejemplo, al Consejo Económico de, y Social de San, que, Brasil, que de San Francisco sí, de Macorís. Sí, que ya tiene su carpeta tiene, para 10 años. Sí, exactamente, tiene años. algo ya en carpeta, hecho, estructurado. Sí. Pero además, fíjate, todas las obras que anunciaba el, el, el, el, el, el senador. senador hace unos meses, donde ya estaba todo listo incluso, que no se ha comenzado... Y se, a, se ha derogado a, también hasta no, presupuesto. Que, que no han comenzado a, a llevarse a cabo esas obras porque han, han, han, han tenido y hay que cumplir con todo el procedimiento claro, y con el todo, procedimiento, todo lo que sí, sí, es sí, para sí. no inventar y yo no, no, no, no, sobre todo para que todo quede claro porque eh, ante un país donde todo eh, nos ponemos chivo ante el manejo de presupuesto de presupuesto y el manejo de dinero del de público de nuestro de nuestros gastos de nuestros impuestos eh, está muy eh, la gente no confía hay que hacer las cosas bastante claras y sobre todo eh, las prioridades que, porque son tantas las necesidades que tiene la provincia Que eso no va a ser una varita mágica Y va a venir y va a tocar Pero, y además, a, pero, pero además nosotros hemos dicho En múltiples ocasiones en este espacio Y es de que por ejemplo eh, las autoridades, Bueno, el senador, las autoridades eh, Anuncian esas obras que se van a hacer Aquí en San Francisco de Macorís Viene el presidente y va a confirmar A ratificar de que todo eso Y va a firmar Correcto, Perfecto. ahora que bien Reiteramos, es responsabilidad y compromiso de nuestras autoridades darle seguimiento y de nosotros también claro, como ciudadanos como, sí. y a través también del del del, del, de del representante nos llama, del, del, del... Dios mío, Consejo. Del, del Consejo Económico y Social que se convierten en veedores, en supervisores, claro. de que esas de que esas obras que ya se inicien, pues se les dé seguimiento y que se concluyan felizmente para realmente ya decir Entonces, misión Entonces, podemos cumplida? decir que a partir del domingo podemos, nosotros los franco-macorizanos, obras tan importantes como el Hospital eh, Regional San Vicente, como es... Que me imagino que va a haber una claro, supervisión, va claro, el dentro de su, de su periplo, ¿verdad? Tiene, por que, San haber una, tiene que haber una... Una comisión que, por lo menos, en, en, como decían por ahí, en cinta y casetes se lo lleven a él y le digan: mira, aquí que, está, aquí, <risa> y, aquí que y, estamos. Y en ocho tracks. Y en ocho tracks. Y esta es la situación que tiene sí. el, el, el hospital y esta, es la, y esta es la que nosotros queremos. Entonces, todas esas cosas, eh, no, que no nos pase como a veces hacemos nosotros, que. Cuando nos viene visita, arreglamos también la casa. Que el que viene dice, pero esa, yo, bueno, lo, iba a, yo lo iba a ayudar, bueno, es como, pero esa gente es, es, no necesita es, es, es, nada. Sí. Bueno, es en serio. Sí, por ejemplo, cuando tú hablas de eso, yo vi, yo vi que ayer cuando yo venía de regreso, venía para el canal, para el programa, ya vi un camioncito. Eh, de esos que tienen como una grúa colocando algunas bombillas en el parquecito sí, eso es lo que te está diciendo. claro eso, eh, eso bien, no porque... servían no servían pero okay. pero viene quien sí el presidente ¿Eh? lo que, que te estoy diciendo que nosotros tenemos la costumbre <risa> principalmente en, lo, en te voy a poner un ejemplo porque yo soy soy médico y lo que veo el hospital no puedo no puedo ver otras cosa cuando van vienen supervisiones, o viene una. Andan una esos pasillos. Andan esos pasillos impecables. Pasillo impecables y, andan esas sábanas de las La camas. Las sábanas, todas las eh, camas están tendidas eh, con, sí, sí, con, con, con. con con Con un que sí, dice propiedad sí, del hospital. Claro, o sea, bien todo limpiecito eso, todo eso. Yo asumo eso es un día, que cuando se va a recoger todo y eh, normalidad, entonces, Eso es un día. Eso eh, es un día. Entonces, si yo tengo intención de ayudar a Víctor porque me han dicho unos amigos, mira, Víctor ten mala. Mira, a ver lo que tú haces que tú esos criaron juntos y tienen, tienen tantos años juntos y tú y tú ten buena y tú no no me no, visítalo, visita. pero cuando yo llego donde Víctor, ha cogido un carro prestado y lo pone en la y la pone en la marquesina. Cuando yo llego, voy a ver a Víctor, encuentro que tiene muebles nuevos, todas las cosas nuevas. Una... sale feliz. Oye, y el tipo sale con una pantufla, con una chaqueta y una. Y una, y una y un, y un, pijama. Una, un Chemila Cop y una, y, una, y, una, y una pantufla que cuestan ve, eh, 150 dólares. Y, y lo veo así. ¿Qué yo voy a hacer? Digo, pero tú Víctor. Sale feliz. Mejor Víctor o sea, lo va a tener que apretarme. O sea. Víctor lo va a tener que apretarme a mí. Así es. Así pasa cuando vienen las autoridades en nuestro, en nuestro pueblo. para hacer un símil que es normal en nuestro pueblo, le, le presentamos la cara, la mejor cara, y, que no, y, no, y, y no como que no necesitamos, entonces se queda ahí. No, hay que decirle y hay que exigirle, ya que está en la disposición del presidente, a exigir que nosotros somos la ciudad, la región que aporta, el, segú, el, tercer, el tercer pueblo que aporta al Producto Interno Bruto, que tiene que ver con la economía nacional... De manera que ya, ¿Eh? que con las... Que debemos nosotros que, exigir eso, como lo exige Santiago, sí, como mané, lo exige la capital. De manera que con la actitud y la acción y la colaboración, porque para eso los elegimos, nuestros representantes allá en la capital, ¿verdad? Donde está el Congreso, eh, <risa> tienen el compromiso de que nosotros ya... Ya comencemos a exigir claro. ese aporte que hacemos. El presidente no nos va a dar el nada, ¿eh? Bruto, el presidente que, no nos va a dar No va a devolver lo que, que nosotros creo, creo que es un 10%. Sí. Es una bagatela que tienen que devolvernos ya en obras y asuntos. Pero si no la va a devolver todos los años esa bagatela en obra en 10 años, hablando tenemos a Javrasico de Nipido. visita Hablando de visitas, el presidente de la República, precisamente en estos momentos, todavía se encuentra en España. Sí. Participando en esta importante cumbre de presidentes y jefes de, de gobierno y hasta, hasta, hasta con el rey, según. Así es, con el rey, ¿cómo se llama, Felipe? Yo, yo, yo tantos reyes que yo no. <risa> Así es que el presidente ha estado participando y dentro de su participación, que estuvo en Angorra, eh, creo que pues tronó una vez más y ha sido coherente en su crítica y cuestionamiento a este programa de vacunación que creó la Organización Mundial de la Salud, que es el COVATS, la cual COVID. ha sido un fracaso. El presidente, con el comentario que hizo en su intervención, pues eh, eh, quien le antecedió fue el presidente de, de Guatemala. Guatemala. Eh, ¿Cómo se llama el presidente de Guatemala? Eh, un hombre rarísimo ahí. Recién eh. ganado. ¿Cómo es? De dos años, en la, en la, en la, no me acuerdo bien. Sí, sí, Yamatei. Gia Sí. Yamate, el presidente de Guatemala, también tronó antes que el presidente, cuestionando y criticando el fracaso que ha sido este programa, el COBA, donde se suponía que es un programa donde los, los las grandes los eh, laboratorios iban a ser equitativos y ¿Quién? permitirle Digo. que llegaran vacunas también la, a los países pobres, mira, como señores. el nuestro, y de la zona. Más sin embargo, esto ha sido un fracaso porque no ha llegado a la primera vacuna de. Ta COVAX, tanto que, nosotros, que nosotros, tanto la Organización que, Mundial. Tanto que nosotros criticamos mucho a China en ese en sentidos y que en los cuatro años del, el, de, de Trump se encargó de distanciar al mundo de, de China y de nosotros, principalmente los, nosotros los latinoamericanos. Podemos decir que eh, lo que estamos vacunados, o la gran mayoría de, la, de los países que están recibiendo vacunas, están recibiendo vacunas de esa área. Quiere decir que la Organización Mundial de la, de la Salud, lo primero que hizo un ejercicio flaco durante el, el brote grande de la pandemia, en todos los sentidos, en todos los sentidos. No, no, no, no podemos decir que la OMS ha sido uh, un digno representante de esta situación tan especial. Y tan grande y para que para mí, para mí, Sergio, esa creación de ese programa, para mí fue una burla. Sí, sí. O sea, sí, porque sí, sí, sí. en principio, cuando se crea el programa que se ya que hay laboratorios que se han definido que van a producir la vacuna anti-COVID, pues la Organización Mundial una manera de, de llevarle tranquilidad a los países pobres como el nuestro, por crear es ese programa donde va a haber una distribución equitativa de la vacuna. De esos países también que van a colaborar. Pues se crea ese programa, pues fue un fracaso. Así lo expresó el presidente de Guatemala y ratificado en más de una ocasión por el presidente Luis Abinader, que cuando ha tenido la oportunidad de expresarse Señor, criticando la, la, esto, la, lo ha hecho. Sin fa. embargo, como tú señales y como hemos visto nosotros, no. Eh, China no, no ha dado la mano. Y si no fuese después China, no, no hubiésemos puesto la primera vacuna.